En el anterior vídeo hemos visto que podemos realizar operaciones sencillas en R directamente escribiéndolas en la consola, sin embargo, eh, habitualmente cuando programamos en R eh, lo más normal es guardar los objetos que vamos a utilizar en eh, variables, de esta manera podremos reutilizarlas o modificarlas de una manera más sencilla. En R no es necesario inicializar eh, las variables, cuando les asignamos un valor se inician o definen automáticamente para eh, asignar un valor a una variable utilizamos la flecha de esta manera aquí por ejemplo hemos eh, asignado el valor 5 a la variable x esta flecha también se puede utilizar en la dirección opuesta por ejemplo de esta manera asignamos el valor 5 a la variable y y también se pueden hacer asignaciones más complejas como por ejemplo en este caso, se le, se le asigna el valor 3 a las variables A y B de forma simultánea. Además, también se pueden hacer eh, asignaciones en cadena, por ejemplo, de esta manera. Aquí, primero se le asigna el valor 2 a la variable C, después se le asigna el valor de la variable C a la variable B y por último se le asigna el valor de la variable B a la variable A. Como podéis ver, en la pestaña Environments, han aparecido todas las variables que hemos creado y sus respectivos valores sin embargo, si queremos visualizar en la consola el valor de una variable basta simplemente con escribir su nombre y nos aparecerá el valor que tiene asignado en R podemos hacer diferentes operaciones con las variables pero para empezar, si tenemos variables numéricas o enteras podemos realizar operaciones aritméticas básicas por ejemplo, si la variable x vale 10, la variable y vale 3 y la variable z vale 2, la suma se haría de esta manera, la resta la podríamos hacer así, la multiplicación la haríamos así y la división de esta otra manera. Además, también podemos hacer eh, operaciones menos frecuentes como puede ser la potencia, el módulo o la división entera podemos combinar eh, todos los operadores que queramos utilizando paréntesis por ejemplo x más y por z por z entre x menos y dividido entre z además de operadores aritméticos también podemos utilizar operadores lógicos este tipo de operadores siempre nos van a devolver true o false y nos servirán para comprobar distintas condiciones sobre las variables que definimos por ejemplo, si x vale 10 y y vale 7 podemos comprobar si x es menor que 20 sí, si, o si y es menor que 20, también lo es por otro lado, eh, también podemos ver si dos variables son iguales en este caso, x y, y no son iguales o si son diferentes Finalmente, también podemos construir operadores lógicos más complejos utilizando eh, tres operadores adicionales. Para empezar, tenemos el operador no, que nos sirve para comprobar lo contrario de lo que escribimos dentro de, de, del paréntesis. En este caso, por ejemplo, la condición que escribimos dentro del paréntesis eh, nos sirve para comprobar si x es un número par y como le hemos expuesto el operador no por delante, esta línea de código nos sirve para ver si X es un número impar. No lo es. Además, eh, los, los otros dos operadores lógicos que vamos a utilizar son AND y OR. AND nos sirve para ver si dos condiciones se cumplen de manera simultánea. Por ejemplo, para ver si X es mayor que 5 y Y es mayor que 6. Si las dos condiciones se cumplen de manera simultánea y OR eh, nos sirve para ver si do, de dos condiciones al menos una se cumple. Por ejemplo, x es menor que 5, or y mayor que 3. Sí, la primera condición no se cumple, pero, pero la segunda sí. Por lo tanto, la respuesta es true. Hasta ahora, todas las variables que hemos utilizado eh, han sido de tipo numérico. Sin embargo, eh, también existen otro tipo de variables en R. Por ejemplo, A es una variable de tipo numérico, como las que hemos ido utilizando hasta ahora, pero B es una variable de tipo entero. Eh, como veis, para crear un, una variable de tipo entero, le vamos a añadir al número que queremos una L mayúscula por detrás. C es una variable eh, booleana que va a tomar un valor TRUE o FALSE D es una variable de tipo carácter y como podéis ver eh, a la hora de definirla hemos escrito su valor entre, entre comillas y finalmente E es una variable de tipo factor este tipo de, de variables se utilizan para, para variables cualitativas y eh, el, el parámetro levels lo que quiere decir es que la variable e solamente puede tomar los valores 1, 2 o 3 en este caso toma el valor 1 como se indica eh, eh, aquí es importante recalcar que no podemos realizar cualquier tipo de operación sobre cualquier tipo de variable por ejemplo si x es una variable de tipo carácter no podemos realizar operaciones aritméticas sobre ella porque eh, nos, nos dará un error. Con esto terminamos con este segundo vídeo, muchas gracias y eh, nos vemos en el siguiente.